No importó nada en su momento, con mi espada supe matar. Esos sueños corrompí, también herí esta tierra de rojo teñí.